Hola a todos, antes que nada quiero dejar algo claro, y que quede bien claro, este juego no está dirigido a menores de edad, así que por favor, tomen previsiones. Ahora sí, Open Arena es un juego de acción en primera persona, en 3D, ligero y licenciado bajo GPL, lo que lo hace el software libre, y una alternativa muy recomendable a otros juegos comerciales del mismo tipo, como el archiconocido Counter Strike. Open Arena fue lanzado al mundo en su primera beta el día 19 de agosto de 2005 justo el día después de que se liberara el código fuente de su motor gráfico, el IDTEC 3, diseñado por ID Software, que se usa en Quake 3 Arena. Actualmente también se ha implementado en otros juegos famosos, como la saga Call of Duty. Open Arena cuenta con 12 modos de juego, cada uno con diferentes reglas. A continuación me verán a mí jugando Open Arena. Awesome. <laughs> Oh <gasps>